Para trabajar con estilos dentro de Photoshop los vamos a activar. Si no están presentes en la parte derecha, nos vamos a ventana y vamos a poner estilos. Dentro de estilos nosotros vamos a elegir uno de ellos, por ejemplo el que está aquí, y automáticamente se va a colocar sobre el texto. Ahora, si quiero colocar más de un estilo, voy a presionar la tecla de Shift y me va a seguir generando más estilos.